Muy bien, vamos a ir con este tutorial precisamente para mirar cómo logramos este modelo de una viga representada como, como placas en el que ya quedaron todas cosidas. Fíjense, la deformación es continua toda, y modelado como elementos 2D. Entonces vamos a, a realizar esto ahora empezando desde cero. Vamos a cerrar aquí entonces cerramos el archivo <coughs> guardamos y cerramos esta pieza y eh, en la ventana ahí está el modelo de, la, de las placas eh, este también se puede cerrar vamos a cerrar cerramos todas las piezas guardar y cerrar Listo, con eso quedamos ahora para realizar un archivo nuevo que desde luego va a tener la misma forma del modelo que acabamos de ver. Estamos Lo en los documentos, vamos a ponerle eh, viga con placas, viga con placas es el nombre del modelo. Para construirlo, hacemos en el croquis vamos a ponerle al croquis en el plano XY los diferentes segmentos de la H pero no como línea completa sino cada uno de los segmentos intermedios entonces aquí sale empezamos en 0, 0 con longitud de 150 milímetros y ángulo de 0 la primera línea luego en X igual a 150 milímetros Y igual a 0 con longitud de 150 milímetros y ángulo también de 0 la segunda línea ya necesitamos encuadrar añadimos ahora una línea que empieza en X igual a 150 con Y igual a 0 y tiene longitud de, vamos a ponerle la longitud de estos son 300 y el ángulo es de 90 ahí está lo nuevamente y luego añadimos con X igual a eh, 150 y igual a 300, con longitud de 150 y ángulo de 180. Ahí está. Y el último segmento, en el que igual a 150, 150 y y igual a 300 con longitud de 150 y ángulo de 0 ahí está el último tenemos la h muy bien ese es el fin de nuestro croquis que representa la base para la viga vamos a construir la línea de extrusión vamos a usar ahora el plano plano XZ para extruir muy bien lo que necesitamos es una línea que avance desde la mitad del H que es X igual a 150 ya igual a cero con una longitud de 3.8 metros, o sea 3800 milímetros y ángulo de 90. Y lo miramos, vemos lo que construyó, eso es, y finalizamos el croquis. Listo, entonces ahora vamos a generar una por una cada una de las placas que constituyen la viga, guardamos y lo encuadramos, estamos en isométrico entonces aquí a la hora de, de generar, vamos a generar una superficie con la superficie con barrido entonces seleccionamos la curva Ojo que esto selecciona todas las curvas que estén unidas, pero hay una forma de pedirle, fíjense lo que dice, curva única. Eso fue lo que hicimos con un clic derecho, le habíamos indicado que escogiera únicamente curva única. Entonces ya tenemos la curva, aquí haciendo clic en esto quedó curva única. Bueno, agregar ahora la curva a través de la cual se hace la extrusión. Entonces vamos a coger esta. fíjense que una vez predibuja cómo va a quedar. Entonces ahí quedó. Le damos a aplicar y seguimos extruyendo con curva única. Eh, seleccionando la línea de extrusión. Ahí está luego seguimos aplicando vamos a generar la del centro generamos con la del centro aquí y eh, con la línea de extrusión esto le damos a aplicar y ahora las otras dos. Seleccionamos esta con la curva de extrusión. Ahí está. Aplicar. Y la última. Esta. La curva de extrusión. Perdón. Aquí ya seleccionamos dos. Entonces nos sirve le voy a cancelar voy otra vez superficie por barrido y hago lo mismo seleccionar esta curva única y la guía que sería esta en el sketch fíjense en la predibuja le voy a aplicar listo, ya están las cinco superficies que conforman la viga no están unidas por otro lado, antes de seguir vamos a ponerle material, herramientas, materiales asignar, seleccionar los cuerpos los cuerpos sin el material asignado ahí está, y le ponemos acero estructural a todos listo de esa manera ya le pusimos el material guardamos esto y vamos ahora a irnos al, a la aplicación de modelado pro, avanzado pre procesamiento y procesamiento avanzado aquí en, en nx con esto aquí hay una opción que ayuda y, y pues antes de generar el nuevo elemento de, de estudio de análisis de modelo de elementos finitos y simulación podemos hacer estos asuntos para arreglar la geometría eh, tenemos que hacer una pausa Sí, realmente esta es una opción acá que cose las láminas y ayuda, más sin embargo es posible que se hubiera podido omitir. Yo sin embargo hice este modelo cosiéndolo primero aquí, antes de generar el modelo de elementos finitos. Entonces se selecciona esta y como ese es el destino y el, digamos la herramienta que se cose es esta, se coge aquí esta y entonces ya se le aplica la, la costura ahí la dejo cosida lo mismo también se puede coser esta de acá que es esa con esta otra se cosen se le aplica la costura, queda bien cosida. Ya cuando uno trata de coser eh, esta del medio con, eh, por ejemplo, cualquiera de las dos que quedaron cosidas, entonces él dice que, que hay un error. Entonces, algunas láminas no, no puede coserlas, esas ya no se cosen, entonces hay que dejarla así y quedaron cosidas esta y esta de atrás bueno entonces ahora sí nuevo elemento finito nueva simulación selección aquí puse cuerpos usar solamente lo que se selecciona porque si no entran las líneas que dejarían eh, el cuerpo extraño en la simulación fem aquí seleccionamos fíjense que ya coge toda la lámina la otra la coge toda y aquí va esta la del centro ya ahí está eh, esos son los cuerpos para entrar a la simulación más estructural aceptar y aquí todo está ok ok, okay aceptar listo entonces ahora antes de hacer la malla hay que hacer este asunto de coser los bordes o las aristas. Entonces fíjense que al seleccionar ahí él muestra todos los bordes que son externos y supuestamente todos estos bordes los tiene como externos. Entonces le damos automático porque tiene tres modos coser manual o automático automático coser arista con arista coser arista con cara o coser ambos le damos aquí en ambos ¿sí? y qué cuerpo se va a, a seleccionar para la, la costura de las aristas entonces aquí uno selecciona fíjense toda esta lámina primero con esta de acá entonces, cuando ya le damos a aplicar, pues se dan cuenta que esta línea intermedia que estaba negreada de color violeta brillante ya no quedó negreada, o sea, ya la reconoce como una línea interna del de modelo. Entonces, fíjense aquí quedó línea interna del modelo. Listo. Ahora falta esta otra del otro lado, entonces vamos a pasarnos para allá aquí, y entonces seleccionamos el cuerpo para, hay que quitar esto, seleccionamos este cuerpo y ahora seleccionamos esta otra lámina aquí, y cuando le damos coser, aplicar ahí, pues se dan cuenta que ya esta línea intermedia ya no quedó como línea interna, quedan como líneas perdón, como línea externa todas estas otras si sí, son bordes externos por eso están negrados ya quedó listo entonces ahora le ponemos eh, vamos a ponerle acá la malla la malla, la malla. Eh, esto mide 15 centímetros, entonces una malla de a 5 centímetros cuadrada, elementos de grado 1, que trate de, de hacer multibloques y que trate de hacer mapeo, mapeo estructurado, eh, se puede hacer. Entonces seleccionar los objetos, aquí si sí hay que seleccionar uno por uno, los que se habían creado, las 5 caras de la 4, aquí está el quinto, ya han seleccionado 5 elementos, aquí 5 y finalmente acá aplicar la malla o aceptar. ya la hizo, ustedes pueden mirar, son la malla enseguida y la malla está bien cosida, se puede revisar. Que quedó bien cosida nodo a nodo desde un extremo hasta el otro bien entonces ya está lista falta ponerle las propiedades del de espesor el espesor a, la, a los elementos propiedades físicas esta cuestión está representada con shells del shell tienen que ponersele la propiedad del espesor, el grosor predeterminado. Vamos a ponerle que este es un grosor de un cuarto de pulgada. Son en milímetros 6.35 milímetros de espesor. Lo demás sí que lo coja del material. Y fíjense que aquí ya están seleccionados todos. Todos los elementos Shell 1 van a coger este grosor listo cerrar y ahí quedó bien ahora faltan las cargas y condiciones las que le puse al modelo que, que vimos al, in, al inicio entonces aquí vamos a empotrarlo en este lado entonces simplemente para poner las cargas, activamos la simulación tipo de restricción restricción fija es un empotramiento y para seleccionar cuando vamos a seleccionar aquí cuando vamos a seleccionar fíjense que por defecto el, eh, aquí tiene esto como sin ningún filtro y entonces por defecto él coge las caras aplicar los empotramientos en las caras eso no nos no nos funciona aquí vamos a aplicar empotramiento le ponemos filtro de arista y le aplicamos el empotramiento a de seleccionar el objeto aquí a estas aristas 2 3 4 5 esa esa esa todas esas aristas nos van a quedar empotradas ¿Ya? fíjense lo que dice aquí, simplemente dice Fixed ¿sí? está empotrado ahora nos vamos al otro lado y vamos a aplicarle una carga acá de este lado para que quede eh, un poco más razonable la, la deformación entonces eh, la carga que le vamos a aplicar es este tipo de carga una fuerza para que cause torsión entonces la vamos a poner en la dirección Y sobre este borde nada más entonces pongámosle primero la fuerza de una tonelada eh, 10.000 newton en el vector porque hubiéramos podido poner cualquiera pero en la dirección Y y ahora a dónde lo vamos a aplicar entonces si aquí está el filtro que pusimos era de arista ahí está cogiendo los vértices entonces vamos a ponerle otra vez el filtro de arista poligonal a que nos coja esa arista ahí en esa arista en la seleccionada ahí va a aplicar la fuerza de 10.000 newton y le damos aquí a aplicar ahí dice fuerza 1 aplicada en ese lado esto eso es todo entonces ya lo podemos guardar y inmediatamente ya podemos resolver completó la solución eh, la información simplemente la cerramos el monitor ya se completó el análisis y acá en los resultados aparece el análisis estructural doble clic aquí podemos ver ya todas las Vamos a ver los esfuerzos por elemento nodal. El esfuerzo de Fomices. Ahí está. Y observen cómo la torsión trabaja aquí en la, en la viga. La viga queda retorcida por torsión la columna. Claro que la forma de aplicar la carga pues genera el máximo esfuerzo aquí, pero esto es simplemente un ejemplo para ver cómo un elemento de placa permite hacer este modelo muy rápido y corre muy bien con todo el efecto 3D que se hubiera deseado de un sólido, o sea toda la, la combinación de deformaciones 3D que hubiéramos querido ver de un sólido la podemos ver con estos elementos de placa y se ahorra muchísimo costo computacional ahí se puede ver ok, eso era eso es todo, listo muy bien